nombre es Nancy Maya, eh, soy la directora de Cornaranjal, hago la labor social comunitaria en el barrio. Bueno, este a las muchachas de atrás, porque así ellas tengan su bono, es mucha familia narváez en un solo nomenclatura. Les el por todos, y en el, y en el Nosotros vivimos acá, hay 13. ¿13? Sí, ah, pues somos familiares todos. Ah, Nosotros así, trazando la, pues la semanita, o más de la semana. Eh, aquí vive otra hermana que es Olga. Aquí viven otras personas en segundos pisos, porque esto es con otras entradas ahí. Eh, sí, este es un inquilinato. Sí. Vamos, Como ustedes verán acá, 162 personas. Miren, sí, yo lo tengo todo. Este es el Censo Poblacional de Vivienda, que tiene planeación, la EDU, y en ese momento pues yo como cornaranjal todavía la tengo, ¿cierto? Cornaranjal tenía sede, pero a raíz del proceso del plan parcial, entonces como va para demolición, entonces entregué la sede. La solidaridad empezó entre Jack, Ucayali, Don Alberto Restrepo, Mario Múnera, Nancy Maya, un muchacho Juan que tiene una carpintería aquí en la 64 saliendo a San Juan y a Semar, fundamental. Que ellos ven que como el sustento de toda una vida y sus empresas se han forjado en este barrio, es como una gratitud al territorio. ¿Por qué saco yo la cara por ello? ¿Por qué me hago la velar? Por eso mundo. mismo, vea. Pero, pero eso trata es plata de donde ella se rebusca. Ella se rebusca, es una señora que Es una, ojo, una que en realidad. entre varios. Sí. Pero miren, no le parece muy hermoso. ¿Por qué vimos que había mucha población? Unas más vulnerables otras, entonces empecé por las más vulnerables. ¿Cómo llega la, la administración municipal? ¿Cierto? Eh, fue eh, a partir de la reunión que, del, del Donatón. Pero la primera intervención que hicieron de la Comuna 11 fue en Aranjal. el la, entrega, la primera entrega fue el 17, que se hizo para los venezolanos. Ya la entrega generalizada, o sea, hoy hace ocho días para toda la población de Naranjal sin distingo. Entonces, yo creo que es como volver a ver la solidaridad que se vio cuando yo estaba pequeña. O sea, rememoramos eso, muchachos. Para mí es una felicidad muy grande. Esto mitiga un poco, pero no, no es a largo plazo, porque ustedes saben que aquí las familias son numerosas, entonces ellos ya se dieron cuenta también de eso, que hay mucho inquilinato, o sea, ellos no tenían como esa, como esa administración nueva entrante, entonces ya ahorita se dieron cuenta de que Naranjal tiene mucha, mucha necesidad.